Me acordé de algo. Al ver un CAI de policía pensamos en denuncias. Pero esta no es la situación. ¿Recuerdan que desde Noticeñales les invitamos a compartirnos cómo está la situación en el contexto educativo frente a la contratación de modelos e intérpretes? Les solicitamos que nos envíen sus videos grabados de forma horizontal donde hagan su denuncia sobre el retraso en la contratación y si estos no cumplen con el perfil idóneo. Para realizar el envío deben ingresar a la web de Fenascol, desplegar la pestaña Contacto y seleccionar Fenascol en las regiones y allí cargar el video. Apresúrense, al ustedes enviarnos esta información podremos iniciar la gestión y hacer incidencia. Hasta pronto.